¿Te gustaría automatizar tu casa? El Masterclass Tu Casa Inteligente facilita tu vida. Aprende a controlar desde tu celular, una tablet o un asistente virtual a luces de tu casa, la televisión o cualquier artefacto electrónico desde tu hogar o fuera de él, incluso mejorar la eficiencia en el consumo de energía. Monitorea diferentes espacios para sentirte más tranquilo. Aquí hay una oportunidad altamente rentable automatizando las casas de tus clientes. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%.